¿cómo están? Yo soy Lorena y soy la nueva conductora de su programa Hablando al Chile, del nuevo videoblog de Viniles Chiles. No se lo pierdan porque se enterarán de noticias, eventos, novedades y todo acerca del increíble mundo de los art toys. Sigan pendientes en el estreno de Hablando al Chile. Hoy se le llama aquel juguete de edición limitada o de colección que tiene una connotación cultural.